Bueno, voy a abrir la ventana, a ver porque si ladran los perros es porque hay un ovni. ¿A dónde está el ovni? A ver, ¿ahí está el ovni? Tiene que haber un ovni acá, porque si ladran los perros es porque hay un ovni. Y aparte, viste, personas apuntan con su cámara y aparece el ovni. Así que a mí que me aparezca el ovni. Mirá el sol, qué lindo. Che, ¿y el ovni? Ahí, ahí, ahí, ahí, en la nube, en la nube, en la nube, ahí aparece el OVNI, ahí aparece el OVNI, no aparece el OVNI, y los perros, labios. a mí nunca me sale esto, viste, otros apuntan y aparece el OVNI. El generador electroplasmático modelo Amenofis, o el confinador de orgón, es un dispositivo muy sencillo de hacer, se hace respetando las proporciones de dos materiales, uno inorgánico y el otro orgánico. El inorgánico puede ser metálico y conviene que sea en partículas finas de estos metales. Así podemos buscar limaduras de aluminio, limaduras de hierro y en caso de no llegar a encontrar ningún tipo de limadura podemos recurrir a las esponjitas de acero que las podemos recortar con una tijera para que queden trozos más pequeños o bien las podemos meter enteras en este caso bueno yo usé las dos técnicas eh, Recorté muy finito algunas esponjas para llenar el recipiente y luego le introduzco otras esponjas por arriba hasta que comprima como para lograr la proporción 50 y 50 voy a usar parafina de unas velas se puede usar resina epoxi se puede usar cera de abejas bueno este generador electroplasmático eh, consiste en una propiedad cuántica que tiene la éter sobre los nanomateriales, generalmente cuando los nanomateriales son polímeros. Estos polímeros deben contener figuras eh, geométricas compuestas por partículas muy pequeñas y mucho más finas que las partículas. Esta red de partículas más finas se le llama cuasicristales o condensados de Bose-Einstein. Estas esta distribución de partículas más finas sobre una malla polimérica que teje geometrías se le llama la red fina o la malla fina, que es por donde podríamos decir que le gusta andar o recorrer, o son los caminos a seguir, de la energía subatómica. Por lo tanto nosotros en una malla compuesta por microrracimos de entre 10 y 100 átomos, Estamos creando un polímero cuasicristal o condensado de Bose-Einstein que luego ralentizará el aéter, convirtiendo su energía en luz y luego en plasma, según lo que nosotros vayamos haciendo con la sustancia que estos componentes van desprendiendo. En este caso, al ralentizar el aéter, el organite desprende luz, pero por otro lado, también eh, eso lo hace a través de las partículas eh, de metálicas. Esas partículas eh, en sus bordes tiran ra pequeños rayos de luz, pero luego la parafina que envuelve la partícula eh, se encarga de recoger el componente magnético de la descomposición de la éter. La partícula metálica descompone el radiante generando luz y la parte, digamos, la parte de la cera o la resina que es el componente magnético o absorbente de energía etérica se encarga de absorber la parte magnética. bueno Entonces eh, cuando nosotros encerramos todo, todo este organita adentro de un recipiente de cerámica, a través de la cerámica solo puede salir eh, el componente magnético. Si nosotros ponemos un imán adentro del recipiente y otro afuera veremos que se pegan los imanes. Pero con la electricidad es diferente. La cerámica se comporta como un no conductor, no la deja pasar. Se le dice en materia más técnica, un dieléctrico es la cerámica. La cerámica es un dieléctrico, no permite el paso de la electricidad. Por lo tanto, en este generador electroplasmático va a comenzar a confinarse la parte eléctrica. que Han emitido todas estas partículas finas. La red se arma dentro del cacharro y se empieza a condensar producto de que la red eléctrica no tiene salida una vez que se condensa la red eléctrica se fortifica y de alguna manera por ser una red rompe la, el volumen magnético al romperse el volumen magnético el magnetismo sale pero también se alía a las filas eléctricas las cuales solo tienen un lugar para salir, que es el tubo de cobre que nosotros vamos a, a, a ponerle en el medio al cacharro para que pueda salir todo este orgón magnético que ha sido fraccionado por una red eléctrica. O sea, hemos fraccionado un volumen magnético de aéter con una red eléctrica de aéter adentro de un cacharro. Al no dejar salir la red eléctrica... Esta se fortalece y rompe el volumen de energía. Bueno, eso significa que por la punta, el extremo que es la vara de hierro que lleva al medio el tubo de cobre, va a salir el componente que haya logrado saltar desde el cobre hasta la vara de hierro, porque ambas no se están tocando. Por lo tanto, se da otro fenómeno: eh, la energía iónica al al saltar de un lado al otro, de un metal al otro, de, una electro, de un electromaterial a otro electromaterial, se repolariza. Por lo tanto, lo magnético se convierte en radiante. Es como un pequeño horizonte de sucesos que se da en el interior del tubo, justamente en la zona de aire. El componente magnético que había sido atraído por el tubo de cobre, pega un salto a la vara de hierro y se repolariza ...a negativo generando energía radiante por la punta. Esta energía radiante contiene elementos magnéticos que han sido rotos del volumen... ...por lo tanto se vuelve electroplasmático, el magnetismo casi al ser plasma... ...y al montarse en una red eléctrica que sale por la vara de este dispositivo genera el electroplasma. Este electroplasma tiene los beneficios que tiene cualquier electroplasma, anioniza el aire... Lo bioniza también, bioniza los objetos que estén tocando la vara de hierro. Eh, podemos transmitir biones a través de varas eh, o tubos de metal que nosotros le pongamos en la punta a estos dispositivos. Si simplemente los queremos tener ahí haciendo el toroide porque justamente toda la energía radiante que sale por la vara de hierro es vuelta a traer por el lado de afuera de la cerámica que está todo el magnetismo que logró salir. O sea que la, este cacharro, cuando está funcionando, se llena de orgón magnético por afuera y la vara de hierro emite orgón radiante que vuelve a caer en el orgón magnético al ser atraído. O sea, forma el toroide, se retroalimenta, hace que la energía esté dinámica y no estancada. Adentro, bueno, también le, met, le metí una piedrita de cuarzo para que el funcionamiento eh, sea pulsante. La piedra cuarzo se excita se contrae y se expande, se contrae y se expande y comienza a hacer lo mismo con la energía subatómica o sea, crea ondas escalares donde la energía subatómica del cacharro se monta y puede generar un campo gravitacional o sea, generando ingravidez cuando nosotros en un ambiente generamos ingravidez generamos que las cargas ya no estén más o sea, un ambiente mucho más liviano una frecuencia mucho más alta lo primero es construir el dispositivo que va a ir en medio de los cacharros de cerámica y vamos a, a probar que no haya continuidad de la vara de hierro con el tubo de cobre. Chequeamos, vemos que ahí hay, pero ahí no hay, ahí lo hace, ahí no lo hace, ese tubo está bien, pasemos al otro, muy bien, y el otro, de un lado hay continuidad, y del otro no. Muy bien. Entonces tenemos los envases de cerámica que le hemos molido con la tijera las esponjitas. Y adentro le hemos puesto también eh, diversas limaduras que venden en sobrecitos acá en México. A ver si se llega a ver bien. Ahí está. Bueno, eso, esa es limadura de cobre. Y más abajo hay limadura de hierro. A las esponjitas estas que recortamos con la, con la tijera, les pusimos GANS también, GANS de CO2. Así que bueno, ahí estamos preparando tres. Uno va a sobrar porque tenemos solamente por ahora tres. Vamos a poner a apagar el tester. Y el siguiente paso es calentar la cera. Ahí estamos calentando unas velas. Son unas velas que venden acá en México. Son estas velas. Estamos derritiendo la vela de Sirio 220, San Judas Tadeo. Así que San Judas Tadeo va a servir para hacer reactores electroplasmáticos de orgón confinado. Bueno, una vez que esté la cera, se llena de cera hasta acá. Le vamos a meter la otra esponja a presión. Le hacemos el agujero y le metemos este... Hasta el fondo. Ahí falta ponerle la brea de este lado y de este lado. Hay que tapar. Ahí le puse cinta aisladora. Se llega a ver. Es cinta aisladora. Bueno, así que todavía falta tapar con brea. Se mete acá. Y una vez que la parafina que está hasta arriba, con la esponja aplastada al medio, esta... Una vez que esto esté así, le vamos a meter bien adentro y una vez que se endurezca la parafina, vamos a cubrir con brea derretida hasta un poquito más que acá, ahí, que solo salga la vara de hierro. De esta manera tenemos un generador electroplasmático modelo Amenofis. una vez terminados los generadores electroplasmáticos se colocan con un tubo de metal mirando al oeste de esta manera el orgón crea hidrógeno en el cielo La prueba del refrigerador también es muy buena, porque nosotros al llevarlos a temperaturas muy frías, se puede llegar a ver el orgón con más exactitud. Voy a probar filtros para ver si el orgón se puede ver mediante los filtros luego de la edición del video. Y así quedan cuando ya le pusimos el chapopote o la brea. Generadores electroplasmáticos, modelos Amenofis, modelo Amenofis sería, ¿no? Según el fondo que uno elija también se puede llegar a ver mucho mejor el espectro. Podemos elegir el fondo azul, el fondo blanco y bueno, jugando con la iluminación, en la edición del video se puede llegar a ver. Esta es esto es lo que me quedó del chapopote que compré en la ferretería. A ver, a ver cómo es. Te lo venden así. ¿Mm? Son piedras de brea y yo bueno, las parto y las derrito. Como una goma. Esta es la Brea Alquitrán Chapopote. Asfalto también le dice. ¿Qué más tengo acá? Ah, limaduras de hierro que me dieron. Estas yo las rompo con un martillo. Porque el tipo que me las dio... Eh, se ve que con la moladora... A, a, a lo que van cayendo las partículas se... se intentan solidificar muy interesante lo que hacen las partículas cuando caen porque se van acomodando de una manera y van formando un verdadero cuasicristal superconductor por la forma porque esto realmente ralentiza el la éter porque cayó en estado de ingravidez viste la partícula cae y se pega ahí y se pega de una manera especial por ejemplo el otro día fui y el señor me regaló esta y cuando yo la vi o sea, en realidad la fue a buscar Daniela pero yo vi esto y dije ¿qué pasó acá? esto es hermoso me, no, no puedo darle martillazos a esto para juntar la viruta a ver ahí vamos a dejarlo contra la cama para poder observarlo. Observen esa punta es el mismo mecanismo que tiene la planta para crecer Observen esa otra punta, es como una flor, podríamos decir. Bueno, realmente una maravilla lo que hace el aéter con partículas que van cayendo en caída libre. Así que bueno, no sé, me da mucha cosa romper esto. Parece un pájaro. Y se va desarmando, ¿no? Porque han caído así. Bueno, esto que estamos viendo es una ventana antipsicotrónica Forrada con papel de aluminio. Y acá, en una puntita, se le coloca un generador electroplasmático modelo Amenofis, muy chiquitito, este está hecho con parafina y limaduras de cobre, es muy chiquitito, pero bueno, por ahí tira, tiene también una piedrita de cuarzo en su interior y ahí va organizando la pantalla, por lo tanto la habitación se polariza orgónicamente como una célula. Y acá estamos nanografenando, en este tacho, lo que hicimos fue poner su acáustica, con carbón molido y piedras de alumbre, que estamos grafenando, tubos de cobre, que luego van a tener que ser sacados. Bueno, ahí en el fondo, a ver si se ve, no se ve... Allá en el fondo... A ver, a ver si se ve... Hay una malla, es la malla de zinc, de gallinero. Todas las piezas montadas en malla de zinc de gallinero. Luego lo tengo que vaciar, volver a poner la malla, tirar abajo soda cáustica y luego tirar agua caliente que llegue hasta la malla de zinc del gallinero sin tocar las piezas. El vapor va a comenzar a recubrir. Ahora yo las miré, no están. Pero luego cuando las pongamos por segunda vez, ahí se recubren de grafeno. Estos son los listones de zinc que estoy usando para hacer GANS se, se compran en la ferretería como si fueran fusibles, estos son de 600 voltios, fusibles grandes, son de zinc, todo lo que sea fusible es zinc, así que bueno lo que hago es usar un tubo de cobre que tenga la lengüeta de zinc, le puse goma a los costados para que la lengüeta de zinc no se toque con el cobre salvo por acá arriba acá arriba se está conectada al zinc al cobre entonces se arma un generador de gans turboiónico que confina el plasma en los recipientes y luego el plasma se densifica se condensa se forman partículas y precipitan formando el GANS de CO2 una sustancia superconductora que está en ingravidez eso significa que está gravitando fluidos superconductores para generación de, de energía y también bueno medicina ahí hay un turbo iónico Acá se le cuelga la lengüeta y con esto se conecta el cobre al zinc. No tienen que tocarse una con otra. Bueno. Métodos para hacer GANs. Este es el módulo del Zapper electrónico. Dos resistencias de 100K, una de 150K y atrás una de 2 MEGOM2. El capacitor de 100 nanofaradios y el chip LM358 doble operacional. Luego, este chip se se mete adentro de la caja, que ya tiene el led bicolor, el capacitor de 22 microfaradios, el pulsador, la perilla de encendido y el potenciómetro, este chip se coloca en la parte superior, Acá está la marquita, se coloca de esta manera, porque ahí está pata 7, y pata 7 tiene que conectarse al LED, luego al pulsador, lo ponemos con la pistolita de calor, ahí en la punta, y con cables conectamos, a esta pata va la resistencia de 820 ohm, Esta que es gris, rojo marrón, gris rojo marrón, 820 ohm. Bueno, esa va a esta pata del de potenciómetro. Luego por acá tenemos la construcción del dispositivo para hacer plata coloidal a la derecha dos resistencias una de 330 ohm y una de 100 forman 430 ohm a la izquierda dos resistencias y un diodo las dos resistencias es una de 33 la de la izquierda 33 ohm y la de la derecha es de 100 ohm por lo tanto perdón es de 10 ohm, por lo tanto forman 43. Una formación de 43 ohm a la izquierda, una formación de 430 a la derecha. A la izquierda, un diodo un N4148 se conecta con la resistencia de 430 ohm, es eh, de 43 ohm, perdón.